Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy vamos a ver cómo seleccionar una plantilla dentro de Powtoon. Entonces para ello simplemente nos vamos hasta acá, ¿sí? Eh, para eh, poder buscar a, a algunas de, de estas plantillas. Fíjense que existen plantillas este, predeterminadas, en este caso, donde en esta parte nos muestra todas las plantillas que están disponibles. Acá tenemos plantillas para la parte, eh, que en este caso son las plantillas más destacadas eh, para remotos y oficinas, para aprendizajes remotos, ¿sí? Entonces uno tiene diferentes tipos de, de, de plantillas acá para intercambio de conocimientos, compromisos, etc. Eh, eso por un lado, verdad que uno tiene diferentes formas para poder... Este, animar eh, o, o en este caso filtrar estas estas plantillas, lo puedo hacer por animación, por video, por pizarrón fíjense, eh, tenemos diferentes opciones y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, la mayoría de las plantillas, yo diría un 90-95% ciento de las plantillas que están dentro de esta plataforma son de... Eh, plantillas pagas o en este caso que uno donde uno tiene que tener una cuenta pro o una cuenta pro más para poder trabajar con, con estas plantillas en nuestro caso como tenemos una plantilla free en este caso perdón una cuenta free eh, eh, muchas de las plantillas que están disponibles nosotros no lo vamos a poder utilizar sí eh, por un momento o sea supongamos que eh, nos gustaría trabajar con con esta plantilla, que en este caso es, es, es promas. Pro Entonces, uno puede visualizar esto, ¿sí? No hay ningún problema, uno puede ver el contenido de dicha plantilla. Pero lo que no va a poder hacer, en todo caso, es utilizar o editar en estudio dicha plantilla. ¿Por qué no lo va a poder hacer? Porque, en este caso, este esta, esta plantilla este, tiene un costo, ¿sí? Entonces, eso no, no lo va a poder este, visualizar, ¿sí? Eh, pero eh, la idea un poco acá es conocer que eh, existen también aquellas plantillas que son libres y que uno lo puede utilizar y este, es muy importante que uno lo pueda adaptar a, a, a, a las necesidades que uno tenga, ¿sí? Uno puede también buscar la plantilla, por ejemplo, este, de, de la, del ámbito médico, por ejemplo, uno puede filtrar Fíjense que estas eh, eh, están relacionadas al ámbito médico, ¿sí? pero que son pagas y esta, por ejemplo, esta es una plantilla relacionada al, al ámbito médico, eh, pero que en este caso es libre y que eh, uno puede visualizar el, el contenido de la misma ¿sí? y eh, en todo caso este, uno puede este, optar si quiere utilizar o no esta, esta plantilla. Entonces, depende mucho también de, de la necesidad que uno tenga para poder seleccionar una u otra plantilla. Eh, uno también este, puede este, seleccionar eh, eh, plantillas que estén relacionadas a, a, a otras ciencias, por ejemplo, en el área de la tecnología, por ejemplo, Entonces uno también puede filtrar eh, sus términos de búsqueda, ¿sí? O, en todo caso, este uno puede ir acá arriba eh, y eh, buscar por por, eh, por el tipo de, de, de plantilla que uno este, este, necesita. Entonces uno también puede filtrarlo desde, desde aquí, ¿sí? Eh, siempre va a depender un poco de, de qué es lo que estamos... Este, necesitando en, en estos momentos, ¿sí? Pero como les dije, va, va, va a haber plantillas que van a ser libres, ¿sí? Eh, donde no vamos a necesitar pagar por ellas, que son, este... Eh, eh, que son, en este caso, también eh, relacionadas a a, a... a la tecnología, a la, la, al área médica, este, al área de la veterinaria, al área de otras ciencias, ¿sí? O uno, en todo caso, este puede eh, eh, tomar una plantilla que no necesariamente esté relacionada con su área de, de especialización, digamos. ¿sí? Pero este, que eh, nos va a, a ayudar después para poder uno eh, adaptar a, a, a sus necesidades. Fíjense que estas plantillas que ustedes ven acá no tienen esa marca PRO. ¿sí? Entonces, todas estas plantillas que están acá eh, ente, puede, podemos utilizarla nosotros sin, sin ningún inconveniente. La, la idea un poco es este, ir jugando, eh, ir visualizando estas plantillas que están disponibles acá y una vez que uno eh, encuentre la plantilla que crea, les va a, a ayudar en, en, en, en su trabajo. Fíjense, este es por ejemplo un video de concienciación sobre el cáncer, que es una plantilla libre, ¿sí? Eh, okay, que no es pro en este caso, entonces uno podría, por ejemplo, este, eh, optar por este tipo de plantillas eh, y eh, no, no necesariamente el tema tiene que ser el cáncer, por ejemplo, puede ser el tratamiento de otras enfermedades. Y bueno, la idea un poco es, es, es mirar cómo este, presentan este tipo de plantillas y a partir de ahí, entonces, este, uno puede. Eh, uno va a poder este, eh, adaptar esas plantillas a, a sus necesidades. ¿sí? Eh, en el siguiente video vamos a, a seleccionar una plantilla en particular y vamos a eh, comenzar con la edición de la misma. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.